Hola, bienvenidos. 2019, contra todo pronóstico, repunte del sarampión, Estados Unidos, Europa. Esto es inadmisible, así que vamos a invitar a Sara Hernández que nos hable de esta vacuna. Vacúnate, vacúnalos. Hola a todos, yo soy Sara, estudiante de enfermería, y en el vídeo de hoy del programa Vacúnate, Vacúnalos, os voy a hablar de una enfermedad conocida como sarampión. Comenzamos con lo básico. ¿Qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave, producida por un virus de la familia de los paramixovirus. El primer signo del sarampión es la fiebre alta y la aparición de unas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, llamadas manchas de coplic. Después aparecen manchas rojas por todo el cuerpo. Esta enfermedad tiene graves complicaciones y en países donde muchas personas padecen la enfermedad, la mayoría de las muertes se deben a sus complicaciones, sobre todo en menores de 5 años. Antes de que se comenzara a utilizar la vacuna del sarampión, esta enfermedad producía cerca de 3 millones de muertes al año. Al comenzar con la vacunación, estas cifras descendieron un 75% a nivel mundial, aunque sigue siendo una de las principales causas de muerte en los niños pequeños, sobre todo los que no están vacunados.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 Estas son las principales generalidades que necesitáis saber para estar informados sobre el sarampión. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.